Hace dos años atrás eh, me invitaron a postular al premio Joven Innovadora de APEC eh, en Bali y postulé y gané. Entonces fui, eh, eh, bajo ese contexto me invitaron a, a, a Indonesia a, a participar del APEC y recibí el premio y, y entonces uno bueno, va, va creando estos, estos vínculos y en esta nueva oportunidad eh, a propósito del trabajo que llevo desarrollando en materia de gestión de, de redes para, para la innovación, para el desarrollo de negocios innovadores. Uh -huh. eh, y los vínculos establecidos con Direcon, con ProChile, con Ministerio de Relaciones Exteriores, fue que me invitaron a participar a APEC. La verdad es que quedé sorprendida sorprendida porque en Asia se está generando un, un se están generando conversaciones de primer mundo. Filipinas es un país que está en desarrollo, es un país emergente, que, que, es, que se mueve en una dualidad, abundancia y pobreza. Y sin embargo, eh, la visión que, que transmitieron eh, la, la, la líder de, de Apillo Terrado eh, fue de que realmente el, el, el incorporar las Tics, las tecnologías eh, para automatizar procesos y hacer que los negocios sean escalables es transversal para el desarrollo del país y para las 21 economías de la APEC. Se ¿Sí? dije maravilloso porque es porque eh, en, en materia de políticas públicas el tema la, la tecnología cae en la tendencia de que es un tema como técnico, ¿no? como un, un tema que debía ser transversal al desarrollo de las políticas públicas. Eh, entonces, me sentí muy, muy complacida de estar escuchando las conversaciones que realmente quería escuchar. Yo, principalmente, busqué el foco que tenía que ver con empoderamiento femenino y desarrollo tecnológico. Por lo tanto, me metí en todas las actividades que tenían que ver de, dentro de esa línea. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera me interesaba ver cuáles son los, los, los mercados de oportunidad para el desarrollar nuevos productos y servicios en tecnología, entender el mercado de Asia eh, y ver eh, de qué forma las mujeres, dentro del concepto, que a mí no me gusta hablar mucho del tema de feminista, ¿no? Me gusta hablar del concepto de diversidad, es decir, cómo los equipos compuestos por hombres y mujeres son aún más potentes y resulta que en la, en la economía global, hoy día las mujeres representan el 85% de las decisiones de consumo y dentro de ese 85%, cerca del 62% tiene que ver con elementos o productos que tienen algún grado de tecnología. Entonces, decías, bueno, en realidad el tener Mujeres dentro de los equipos de trabajo y en posiciones de liderazgo, es realmente genera un impacto en el desarrollo económico del país. Las dinámicas eran, mira, eh, primero era una especie de foros, o sea, donde venían distintos expositores, eh, distintas áreas, o sea, había mujeres que lideraban eh, no sé, gremios de mujeres en tecnología, mujeres con muchas herramientas, o sea, eran sumamente pre preparadas de Corea, de Filipinas, eh, de, de China, Japón. Y eh, luego se hacían eh, mesas de discusión y en esas en eh, mesas de discusión se buscaban eh, soluciones de pronto a, a, a desafíos que tenían eh, econom distintas economías y que esos desafíos, lo más interesante es que tú puedes estar con 21 personas de distintos países, pero muchas veces los desafíos son transversales, principalmente para los países emergentes. Entonces, ¿cuál es, el, cuál es la, la, la riqueza de esto? Que los países que están más desarrollados, como Singapur, Japón, Corea, pueden transferir esta experiencia a los países que estamos en desarrollo y lo, y lo que pasa, y nosotros tenemos la oportunidad de que nuestra curva de aprendizaje sea aún menor que la que ellos tuvieron porque estamos aprendiendo la experiencia de otros. Una empresaria muy interesante es Jenny Jabalosa que es de Filipinas, y ella es una mujer que identificó un problema. Y identificó el problema de que muchos mini empresarios o los mini, los, oh, mini, mini empresarias eh, no tenían la posibilidad de eh, vender sus productos a una escala mayor porque uno no tenía las capacidades técnicas, no tenía los recursos financieros y por lo tanto eh, no les daba para crear eh, elementos de volumen. Entonces ella dijo, y en Filipinas hay, hay mucho, mucho emprendimiento por necesidad, al igual acá, que acá en Chile, ¿no? que la gente prende para poder solventar a las familias, principalmente las mujeres. Entonces ella dijo, bueno, ¿y qué pasaría si nosotros construimos un modelo asociativo donde desarrolló una marca paraguas que se llama Great Woman y eh, le dio un espacio a todos estos, los productores de materias primas, tipo chocolate, café, piedras preciosas, cueros, etcétera Y eh, les entregó las herramientas tipo capacitaciones para sofisticar la, las terminaciones y los metió bajo toda esta... Marca Paragua, donde además que ellos si estaban vendiendo, no sé, a 10 pesos, hoy día están vendiendo a 100 pesos. Por lo tanto, creó un valor de marca donde agrupó a todos estos empresarios y los está permitiendo eh, pasar al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque está desarrollando un modelo de comercio justo. Entonces, esas son historias que realmente valen la pena escuchar y decir, bueno, como uno a partir de esa experiencia puede, tal vez, tomar una oportunidad acá en Chile y replicarla. Uno, con el grupo de empresarias chilenas que fuimos, es espectacular, o sea, se generó una sintonía increíble, todas muy comprometidas con Chile, realmente, queremos que... Eh, el, tenemos el deseo genuino de, de crear un impacto positivo para el, para el desarrollo de, de, de, y el empoderamiento económico de las mujeres, es decir, como que un poco abrir puertas, como que al principio uno da los primeros pasos y no son, no son más fáciles, pero uno, uno, uno después de darlos, las otras tienen mayores posibilidades ¿eh? y eso es súper gratificante. Eh, dos, eh, bueno, conocer otras realidades, otro referente, eh, estar con personas que están pensando el mundo a nivel de, a nivel global